Hola hola hola qué tal bienvenidos amigos hoy de nuevo en este programa de tomando mate Retomando. muy bien marcia y muy bien, que estés aquí sentada, por fin te convencimos. Fue una labor ardua, difícil, pero bueno, si quería seguir aprendiendo y si quería seguir eh, avanzando, tenía que venir a este tomar mate ¿no es así? ¿Y vas a tomar mate hoy? Claro. Ah, bueno, muy bien, entonces. Y aquí estamos también con bastante, bastantes personitas acompañándonos en esta charla. Y hoy un tema que, bueno, de repente surgió... Como de la nada, de repente surgió en una plática y dije vamos a andar y vamos a profundizar en este video que vamos a hacer en Tomando Mate porque es interesante conocer y saber eh, este aspecto tan dañino, tan lastimoso, tan laceroso y tan retrógrado para el ser humano como es la rigidez. Y cuando hablamos de la rigidez estamos hablando ni más ni menos que de la mismísima muerte. ¿Han oído hablar de la rigidez cadavérica? Del rigor morti. ¿Sí? Cuando un cuerpo fallece, cuando un alma desencarna, ¿qué le pasa al cuerpo? Se pone rígido. Así como ella. Así. Sí, <risa> y el rígido. Cuento, Pero tú no estás muerta, Marcia. <risa> <risa> estás viva. Habla, ah, suéltate. Sí, <risa> bueno. Cuando... Un ser vivo muere, se pone rígido, el rigor mortis ¿Sí? O mortir, mortis, ¿no? Sí, mortis Y entonces, claro, eso nos señala y eso nos muestra Que ya la vitalidad, la energía, la chispa divina Ya abandonó ese cuerpo Lo que ocurre, lo que pasa es que nosotros, poco a poco Se da ese hecho y ese acontecimiento de que la rigidez se va presentando con más y más fuerza. Y no nos, va, no nos vamos dando cuenta de eso. Observemos nosotros nuestro cuerpo físico. Durante mucho tiempo está estresado, durante mucho tiempo está tensionado. Durante mucho tiempo hay en nosotros calambres y situaciones de dolores musculares. El rigor mortis, la rigidez cadavérica ya se está presentando. Ya nos vamos muriendo. Cuando emocionalmente estamos con el estómago intrincado, duro, así. ¿sí? ¿Sabes de eso, Marcia? Sí. ¿Se conoces un poquito? Imagínate. Como que se retuerce el estómago, ¿no? Y las cosas nos frustran porque nada de lo que queremos, pretendemos, deseamos, sale, ¿no? Y la gente a nuestro alrededor nos defrauda y ahí estamos en conflicto. Hay un bloqueo, hay un estancamiento emocional La energía se queda en la tripa Y no no sube al corazón Aquí hay un dicho, ¿no? Que dicen tripa corazón ¿No dicen así? Tripa corazón Bueno, cuando se dice tripa corazón Hay que ser tripa corazón Es, es que hay que llevar la energía de la tripa al corazón O sea, del tercer centro al cuarto centro ¿Sí? Pero claro si hay un bloqueo, si hay un rigor mortis, si hay una rigidez en el tercer centro, en la parte emocional, entonces las cosas no fluyen, nos encontramos completamente eh, estancados, nos encontramos frustrados, deprimidos, apáticos, depresivos, y la muerte está avanzando. Y no nos damos cuenta. Y ni qué decir cuando tenemos taras mentales y cuando vivimos una confusión en medio de un laberinto de situaciones y condiciones... En donde no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decidir, qué resolver. ¿Les ha sucedido, amigos? ¿Te ha pasado, Marcia? Sí. Sí, te ha pasado. Sí, bueno, ahí también nos estamos muriendo. La rigidez cadavérica se va presentando en todos los planos, en todas las dimensiones. La muerte se está tomando espacio, lugar, sitio de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Y, por ende, cuando la muerte se va presentando, cuando los bloqueos se van dando, ¿qué le ocurre al agua cuando está estancada, Marcia? Se echa a perder. Se echa a perder. ¿Sí? ¿Qué más? Huele sí, Huele mucho. Muy bien. Claro, es un lugar en donde las enfermedades empiezan a surgir. El agua se pudre. El agua estancada... Si no fluye, y empieza a ser un foco infeccioso tremendo. Por eso lo que debemos nosotros hacer es aprender a fluir. Así como Marcia, que está haciendo su gran esfuerzo, Ay, sí. ¿sí? pero lo está intentando, se sentó detrás de la pantalla. Eso es un avance terrible. Todavía está la rigidez en ella, pero está superándose, pero está intentándolo, pero está rebasando sus propias limitaciones y condicionamientos. Y eso, claro, va a abrir ese flujo energético más temprano que tarde. Y entonces la vida se va a presentar, se va a dar. Nosotros no debemos de buscar, pretender que las cosas nos resulten más que bien desde el primer momento. Eso no es natural. Eso no se sucede humanamente. Aquí en la naturaleza, en esta realidad en la que vivimos, los logros, la confianza, el avance se va dando poco a poco pero para eso debemos de ser perseverantes ya vamos a hablar un poquito de, de esos puntos pero fíjense, aquí quiero hacer una eh, una acotación quiero, quiero eh, meter un tema que ha sido permanentemente observado por mí quiero compartirle, compartirles a todos ustedes y es el hecho de que la gente que tiene muchas riquezas muchas posesiones mucho dinero Suele caer con mayor facilidad en este rigor mortis Claro, y ellos se sienten excepcionales Y ellos se sienten ganadores Y ellos se sienten amos y dueños del mundo Pero justamente por ese orgullo, por esa vanidad Por esa arrogancia, por esa avaricia Justamente por, por ese sentimiento de superioridad Ellos han caído a un estancamiento ellos han caído a una muerte Que poco a poco va avanzando más y más Hasta que definitivamente en el momento en que desencarna Su alma se va tan llena de karma Tan llena de situaciones eh, que tienen aún por resolver Que tienen aún que, que trabajar Que claro, les va a costar muchísimo luego poder salir adelante con todo eso y yo hago una clasificación de este tipo de almas que entran a esta rigidez principalmente seducidos por la parte material y le llamo la rigidez en primer lugar aquellos que eh, tienen una rigidez densificada ¿sí? la rigidez densificada son aquellas almas que entonces van entendiendo que el éxito, que el logro está en escalar en avanzar, en lo que concierne a todo lo material, en competir, en luchar y en ambicionar cada día un poco más. Se sienten seducidos y, y, y están están convencidos o se están convenciendo de que entonces la felicidad es esa. Esa alma se está densificando, está siendo atrapada por el materialismo. Se está satánico. convirtiendo como... Exacto, Sonia. Se está convirtiendo en una alma satánica, estás Satán le está susurrando al oído de que ahí está la meta, ahí está la felicidad, ahí está todo lo que necesita el alma para realizarse. Entonces se está densificando. Gracias, Marcia. Luego, si esta alma densificada avanza, llega entonces la rigidez de, del alma que está solidificada. El alma que se ha solidificado, entonces, está en esa vorágine ya, de lleno, en plenitud, ya ha obtenido muchos reconocimientos, muchos aplausos, e inclusive es halagado eh, ala, y alabado por la gente a su alrededor, o sea, tiene alcahuetes, <ríe> sí. y, y esa alma necesita inclusive de, de ese total y absoluto eh, enjambre de, de, de personas alcahuetes Para seguir alimentándose Para seguir sintiéndose más y más inflado Pomposo Claro, exacto Bien pomposo bien <risa> Ese ya está solidificado Es muy difícil que salga de ahí Porque ya se transformó en un adicto A todo ese materialismo A toda esa superficialidad A toda esa ilusión la energía se va estancando en todos los aspectos Podrá estar acumulando más y más bienes materiales Pero no está fluyendo la energía Atrae, atrae, atrae, atrae, atrae, atrae Pero no sale en ninguna dirección, no beneficia a nada No fluye para volver a, a retribuirle a la sociedad, al sistema y al mundo todo lo que él ha de alguna manera logrado y alcanzado y eso también a los niveles por supuesto energéticos, emocional, mental ¿Sí? se van acumulando un montón de energías así también como en la materia y claro, ese está al borde de estallar por eso esa gente vive a full vive súper acelerada y vive, vive pensando, sintiendo y viviendo de que ten. Time is money, ¿no? Bueno, en inglés no es muy bueno, pero entendieron, ¿no? Time is money Claro y, y no va a invertir Algunos minutos para venir a tomar mate conmigo Porque ¿Y qué me va a dejar estar hablando aquí? ¿Sí? ¿A ti qué te va a dejar estar aquí? Marcia Más sabiduría ¿Más sabiduría? ¿Y? ¿Más confianza? Más confianza Muy bien, Marcia, exacto de seguro que sí Y bueno, ya el último aspecto de esta rigidez A la cual marqué y señalé Es el que ya está petrificado La rigidez petrificada Si esa alma llegó a ese punto Comenzando a sentirse seducida Y comenzando a avanzar en, el, en la elite O en el ámbito material Y... y y entonces, claro, llega a un punto en donde él ya se siente superior, en donde se siente completamente realizado. Se siente de que entonces el mundo le debe todo. Y que la realidad y que la historia es muy posible, es muy factible, que no pueda continuar sin él. No concibe jamás que ese mundo pueda continuar sin él. Entonces, hasta los 80, 90 y 100 años, sigue moviendo los hilos de su realidad como si él fuera a vivir eternamente Esa alma jamás ya se va a levantar y jamás se va a recuperar Es muy posible, sí, que luego, después de muchas y muchas encarnaciones Pero como ha petrificado tanto esa rigidez Y esa visión tan soberbia Estructurada, rígida y materialista de la vida Poder luego ablandar utilizar y dulcificar todo eso Cuesta muchísimo Mucho, mucho por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que las almas que se encuentran en la cúspide del poder, de todo, todo de lo que se trata, de todo lo que a ellos les interesa y de todo lo que pueden hablar, solamente es de ellos mismos. Sí. Solamente son sus planes, sus deseos, sus emprendimientos. Todo lo que tiene que ver con eso, eso es lo único que les interesa. Nada más. Como si no existiese un universo de realidades a su alrededor, como si no hubieran hermanos, sociedades, personas, seres vivos, amor, compasión. ¡Qué terrible! ¿Qué, ¡Qué punto tan denigrante que puede llegar un ser humano! Creen estar vivos, pero ya están completamente muertos por concebir y vivir así. ¿Sí, Marcia? Entonces, fíjense ustedes No debemos de caer en ese punto Y para no caer en ese punto Tenemos que aprender a circular la energía A que fluya la energía Observemos nosotros nuestros sistemas ¿Sí? Como por ejemplo el sistema digestivo Algunas horas son las que se tardan Para que nosotros hagamos la digestión, ¿no? Y es un permanente trabajo eh, el alimento va pasando por los diferentes intestinos, ¿no? y hasta que luego termina siendo desechado. Ya sabemos cómo, cómo ocurre eso. Eh, lo maravilloso de todo esto es que nosotros no tenemos que estar pendientes. Se da de forma natural, ¿sí? Porque el flujo es natural. No son es sí. Eso que me de... lo imaginé cuando dijiste eso. Así, si uno estuviera pendiente de que es que ya pasaron tres horas y todavía no hago digestión. Claro, bueno, sea, siento que sería raro como pensar eso, ¿no? Ahí claro, no, no tenemos que pensar. El sistema digestivo sí. actúa solo, trabaja solo. El sistema circulatorio trabaja solo. La sangre, hasta que sale del corazón y vuelve a regresar al corazón, tarda minutos. Es increíble. Sí. Y no tenemos que andar dirigiéndolo, ¿no? Se da solo. El sistema respiratorio también, en segundos fíjense ustedes, y es también en automático y bueno, ni que hablar el, el pensamiento también que se puede dar de forma instantánea mucho más rápido que la velocidad de la luz en un ir y venir, ¿no? pero siempre debe y tiene que haber un flujo siempre tiene que haber un movimiento nosotros en la vida tenemos que desenvolvernos así de forma natural y fluyendo algunas cosas tardarán meses, días, años, por supuesto a otras horas Pero debemos estar permanentemente En un recibir y en un dar ¿Sí? En un eh, poder de alguna manera eh, Acumular para luego distribuir Porque así la vida se va generando Porque así el crecimiento y el desarrollo Se va concentrando en nosotros ¿Mm? Bueno, fíjense ustedes eh, la resiliencia, no sé si lo hayan oído nombrar ¿sí lo viste hablar? Sobre, ¿no? no, la resiliencia eh, es un tema, o es una palabra que está muy de moda dentro de la psicología ¿sí? y resiliencia tiene que ver con volver atrás fíjense eso es lo que significa o más exactamente es la capacidad de adaptación o la capacidad de resolución de las adversidades que se van presentando en la vida. Pero no voy allá y, y me enterco, y me empecino, y me choco, o me estanco. No, voy y vengo, como el, los sistemas ¿no? de los cuales hablamos, a nivel circulatorio, digestivo, respiratorio, todo en la naturaleza es un inspirar y es un expirar, es un ida y es un, una vuelta, es un flujo permanente. Y la resiliencia también es así, debe de ser así. Y entonces anoté algunos puntos, ¿sabes? ¿me los puedes leer? El primer punto de la resiliencia. Sí, Marcita. Dice las tragedias, crisis, amenazas, el cambio es oportunidad. Exacto. Cuando tenemos tragedias, cuando tenemos crisis, cuando hay amenazas en nuestra vida, no nos tenemos que petrificar, no nos tenemos que Resistir. estresar, sino debemos... Ni resistir, exacto. Sino que debemos de verlo como una oportunidad de cambio. La naturaleza nos está ayudando a que nos movamos. Y lo hace de esa manera porque, claro, a veces lo necesitamos. No nos damos cuenta que estamos mal en ese momento. Entonces nos ayuda de esa manera y lo entiendo así. Y fluyo con total naturalidad y sin miedo. Confiando. ¿Sí? El segundo punto. Aceptación. Claro. Para poder ejercer la resiliencia, tengo que aceptar las circunstancias y las situaciones que se van dando en mi vida. Las puedo vivir rechazando, no puedo vivir peleándome con todas ellas. Tengo que aceptarlas. Por algo están ahí. Si sí hay una sabiduría increíble, maravillosa, excepcional a mi alrededor. Tercer punto. Adaptación. Perfecto. Exactamente. La adaptabilidad es fundamental. Y más en estos tiempos en los que vivimos, que estamos en permanente cambio. Ni que hablar con la tecnología, ni que hablar con las relaciones, ni que hablar con los viajes, las estancias, ya no nos quedamos fijos en un lugar. Todo, todo está en un gran movimiento. La naturaleza nos está de alguna manera eh, adentrando a esta nueva vida en la cual requerimos permanente adaptabilidad, porque el que no se adapta, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa? Le pasa lo que le pasó a los dinosaurios. <risa> no hay adaptación y hay extinción, ¿sí? El otro punto, estar en el centro. Mm, por supuesto, estar en el centro. No podemos pasar de un polo a otro. Las situaciones adversas se presentan y yo me mantengo equilibrado, y yo me mantengo en el centro. Y yo conservo mi paz y tengo autocontrol. Entonces así voy a poder ejercer ese movimiento, ese cambio, esa adaptabilidad y esa resiliencia que necesito para continuar y seguir fluyendo. ¿Cuál es el otro punto? Vivir el presente. Desde ya vivir el presente. Ese es otro de los puntos. ¿Qué tan importante es el aquí y el ahora? Pues tan importante que es lo único que existe. Ya sabemos que el pasado sirve como experiencia, pero ya pasó. Y el futuro, lo estoy escribiendo en este presente, así que... ¿Por qué me voy a preocupar de aquello? Mejor me ocupo de esto. ¿Sí? ¿Y el otro punto? Actitud llena de humor. Ah, bueno, el humor. Eso es fantástico. ¿Sí? Cuando las circunstancias, las situaciones están tensas, una sonrisa, un buen... Eh, chiste o algo que, que ayuda a relajar eh, las tensiones y, y, y las crisis que pueda uno llegar a, a estar viviendo Pues realmente son una medicina increíble, ¿no es así? Sí. Porque nos permite y nos ayuda a nosotros a ser naturales Sin andar forzando nada, sin andar luchando nada Cuando nos reímos el cuerpo, se relaja, se suelta, fluye ¿Sí? Así que el humor es importante Tan importante es que yo lo pongo al mismo nivel que el amor, ¿eh? sí. Ojo, amor y humor son las dos patitas que nos ayudan a avanzar Tanto que podemos alcanzar el reino de los cielos ¿Y qué más? Perseverante porque se sigue el corazón Claro, claro Cuando el corazón te dice que es por ahí donde tienes que transitar el camino Debo de ser perseverante no porque de repente hay una dificultad o hay un problema. Ya entonces ahí me quedé listo. No. Si mi corazón me señala ese camino, yo debo de continuar hasta el final. Haciendo los cambios, haciendo las adaptaciones, haciendo los los, los movimientos necesarios que se requieren. Pero debo de Continuar. ¿Sí? En la naturaleza la línea recta prácticamente no existe. ¿Eh? Todas las líneas y los movimientos y, y si ustedes vieron, ¿han visto los ríos como se ven desde arriba? Sí. ¿Son rectos? No. no, van y vienen. De forma ondulatoria, de forma circular. ¿Sí? ¿Cuál es el otro punto? El desapego. Desde ya que el desapego tan escuchado, tan repetido tan entendido y tan difícil ¿no, tan difícil nos cuesta muchísimo desapegarnos de las cosas que ya conocemos porque creemos que ahí está nuestra seguridad ahí está nuestro bienestar cuando si nosotros buscamos y pretendemos crecer pretendemos cambiar y avanzar pues el cambio y el desapego va a ser permanente Aquel que no se desapega también Por supuesto, eh, empieza a generar rigidez cadavérica y empieza a morir Y bueno, hablamos de las cosas materiales Pero mucho más difícil es también desapegarse de las personas Mucho, muy difícil es desapegarse de... de, de todos los condicionamientos de, de todas las limitaciones que nosotros tenemos pero tiene que ser trabajado. Sí. y cómo? como con un acto de valentía como la que hiciste tú Marcia pues... que viniste sin pretenderlo sin... yo ni sabía que te ibas a sentar aquí no, pues... y al final dijiste aquí estoy para sentarme muy bien, felicidades Marcita. Gracias. eso es también un acto de desapego ¿eh? <risa> bueno, muy bien Sí pueden aplaudir, vamos a aplaudir a Marcia que está acá eso el próximo punto ser perfectible ahí está ser perfectible exactamente ¿qué significa eso? en primer lugar no nos frustremos por nuestras imperfecciones ser perfectible es aceptar que soy imperfecto y buscar mejorarme momento a momento ¿sí? no voy a volver a repetir una y otra vez mi imperfección aunque la mayoría de los seres humanos si ¿sí vieron el dicho que dice que el único animal que se atropieza una misma piedra dos veces el ser humano bueno, ojalá fuera así el ser humano no se tropieza dos veces tres veces, cuatro veces pero realmente si se tropiezara dos o tres veces sería pues, un ser exitosísimo un alma su super desarrollada no el ser humano se tropieza miles y miles y miles de veces con la misma piedra y no solo se tropieza, agarra la piedra y se da contra la cabeza. Y se la quiere tragar y se la quiere comer. Ya no, no sabemos cómo decirle a la persona que suelte la piedra. Que la deje en el piso y siga caminando, hombre. Bueno, entonces ser perfectible ¿sí? es justamente observar que me tropecé varias veces con esa piedra y ya la dejo ahí y sigo caminando. Pues poniendo mayor atención para no seguir tropezándome. Por lo menos con piedras con las mismas características con las cuales me tropecé recién. ¿Mm? Perfecto. ok. El otro punto. Practicar duni. Ahí está. Punto 10. Este es el último punto. Practicar duni. ¿no? Este deporte tan maravilloso que nosotros estamos fomentando, que estamos enseñando y que practicamos todas las semanas es fundamental porque si vieron que la disidencia y el DUNI es total y absolutamente compatible, congruente. Si ¿Sí vieron que para que la rigidez cadavérica no se dé en nosotros y fluyamos, el deporte del DUNI es importante. Todos los deportes son importantes. ¿sí? El cuerpo físico tiene que estar en buenas condiciones. Pero el DUNI lo sobrepasa a todos por leguas. Es muy muy superior porque se aplican todas estas leyes, todas estas reglas ¿Mm? Entonces, fíjate Liberarse de tomar las cosas siempre de manera personal Nos va a permitir fluir mucho mejor Este es un punto importante Liberarse de la necesidad de ganar Nos va a permitir fluir mucho mejor Liberarse de la necesidad de tener siempre razón Nos va a permitir fluir mucho mejor Liberarse de la necesidad de tener fama Ojo, eh, no porque tenemos el canal y estamos haciendo esto Queremos ser famosos, eh, no, no ¿eh? Tenemos apenas 5.000 suscriptores, ¿no Ricky? ¿5.000? Sí, como 5.500 ¿no? 5.500, ya, ah, bueno, bueno. Así somos un poquito famosos ¿no? Pero bueno Hay que liberarse de la necesidad De ser famoso ¿eh? Porque si no, la energía no fluye Las cosas no se dan Y por último que Como punto que he anotado Es la necesidad De sentirse superior ¿sí? A mí me gustaría que Ricardo si Cada vez que voy nombrando Vaya poniendo los cartelitos Para que quede bien, bien, bien en claro este bosquejo de estos puntos que hice antes de dar esta plática porque es, es tremendamente eh, lamentable que el alma que ha venido a vivir para llegar a ser próspera y abundante caiga en la idea marginal de que solamente poseyendo los bienes materiales o aún peor poseyendo a las personas puede llegar a ser feliz no es así cuando poseemos, cuando ambicionamos, cuando acumulamos y no permitimos que las cosas así como vienen, así también se vayan, la muerte se va dando. La rigidez se va haciendo cada vez más presente en todos los cuerpos. Y entonces, cuando la muerte física nos alcance... No será más que un paso innecesario, porque la muerte en vida ya se produjo hace ya muchísimo tiempo. Qué bonito es morir estando con vida. Parece algo que resultara eh, muy infantil o contradictorio, pero no es así. La mayoría de la gente se muere estando muerta ya. Nosotros, cuando nos alcance la muerte, que es el pasaje a otro estado de conciencia a otra realidad superior qué maravilloso que nos alcance con vida que nos alcance con gozo que nos alcance con alegría con plenitud y estamos dispuestos a soltarlo y estamos dispuestos a fluir porque así como hemos vivido así también vamos a morir y sabremos que es para seguir creciendo ¿no es así? Sí. te costó mucho esta ¿Un poquito Bien. te costó? Bueno, pero superaste la prueba Marcia, sí. ¿eh? Aquí me leíste puntos importantes sí. ¿sí? Entonces, bueno Esa gente que está ahí Es gente que nos acompaña Es gente que le gusta eh, Estos temas que nosotros tratamos Y es gente que espera Que los que nos acompañan Aquí eh, Pues también sean conocidos ¿sí? Sí. Porque para mí Ustedes son importantes Y la gente que nos ve ahí atrás también es importante. Y qué maravilloso que ustedes y ellos también sean importantes. Y todos seamos importantes. Y todos nos conozcamos porque somos una gran familia. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí entonces. Gracias por acompañarnos hasta este estos minutos de final del programa. Les agradezco mucho y... Muchísimas gracias. Y a ver, todos juntos...